O esto está ahí, se si me viene aquí. O si no me pongo ahí detrás. Es que, aquí cerca. Sí, lo ¿Está, está, está, bueno, está muy saturado. Tío? Estoy muy saturado. <risa> Estoy muy saturado, tío. No puede ser. Es que te voy a, te voy a broncear, tío. Me vas a broncear, pero bien, sí. <risa> bueno, pues nada. Eh, eh, na, da una palmada, tío. Una, una fuerte. Eso... <risa> ¿Por qué, tío? que no puedo, espérate <risa> <risa> Espérate, tío Vale, ya, venga Muy buenas a todos Hoy nos encontramos en el Templo de Devote, en el centro de Madrid Y vamos a hacer una serie de cámaras ocultas por la calle Serán, como veis, un día soleado Con muchas víctimas, así que nos están esperando Así que vamos allá y a por todas <risa> Un tigre que lleva una cámara y un eso, tío. Bueno, pues muy buenas el, al tour de seguidores de mi canal. Hoy nos encontramos ni más ni menos que en Egipto, en el templo de Ramsés III, donde nos encontramos para hacer una serie de comprobaciones acerca de nuestros viajes turísticos. Muy buenas a todos. Nos encontramos en el centro del templo de Debot, en pleno corazón de. Bueno, ¿he dicho templo de Debot. Templo de Debot. Sí, templo de Debot. ¿he Esto está en Madrid. Ramsés III. Vale, vale, vale. Ramsés III. Vale. La... vale. Egipto. La... Ramsés vale. III. Vale. Muy buenas a todos. Nos encontramos hoy ni nada, ni más nada más y nada menos que en Egipto, en el de la sabana... Eh, eh, la sabana <ríe> africana, <ríe> pero... Wey, ¿Qué dices, tío? No puedo, tío. Me sale la sabana de africana, tío. profesor te muestra que... Me sale la sabana, tío, no sé por qué. Mira, otra vez, otra vez. Muy buenas a todos, nos encontramos hoy en todo el pleno centro de Egipto con un templo que se puede ver cerca de la ciudad eh, de Túnez y muy cerca de las pirámides de Egipto Hoy estamos aquí en un día soleado, como veis es una parte muy turística de la ciudad de Egipto y pues podemos encontrar un templo dedicado a Ramsés III de hecho está Ramsés ahí descansando en su tumba y bueno pues en este lugar eh, tuvo lugar una ceremonia en la cual Ramsés fue... Eh, decapitado vivo delante de todo el templo de Egipto y en la que pudo verse eh, con los gatos sagrados, los extraterrestres, etcétera, que vinieron a celebrar dicha eh, sacrificio. Así que seguimos nuestros viajes por el, todo el mundo y hoy en Egipto. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Egipto y como podéis ver, las consecuencias del cambio climático afectan a esta ciudad también. Como podéis ver aquí a mi derecha, a mi izquierda solía haber muchísima agua. Esto estaba plagado de agua, con peces, con tiburones, con delfines saltando incluso. Pero en día debido a que es una zona muy turística y que tiene que ser respetada y debido al cambio climático nos encontramos con que el desierto de los polos y todo esto se está derritiendo y aquí ya no hay agua, no quedan agua, no quedan peces y los peces han ido al templo de Ramsés III a montar la fiesta padre con él, así que vamos a ver si conseguimos entrevistar a Ramsés III y a ver qué nos cuenta. Bueno, pues nos encontramos hoy en Times Square, en Nueva York vamos a punto de entrar a ver al Rey León como podéis ver hay muchísima gente por las calles esto está petadísimo y... Nada más y nada menos que en el centro de Nueva York para ver El Rey León, un musical que promete mucho, ha tenido muchas críticas, muchos eh, comentarios positivos y seguro que no nos decepcionará. Así que vamos a ver qué tal, cómo se va el ambiente en Nueva York, como podéis ver y observar hay mucha gente europea por aquí. Parece ser que, bueno, pues están de turismo ya que estamos en una época muy comercial para hacer turismo, para pasar por las calles, ahora que está el coronavirus también. Así que vamos a ver qué tal será este nuevo cortometraje del Rey León y os contamos hasta ahora. Yo qué sería <risa> esto? Esto me traje ni que de hecho. <risa> ¿No ha salido no. un anuncio de Motorola? <risa> Hostia. Bueno, pues como pueden escuchar atascos, atascos y más atascos. El centro de Madrid colapsado completamente, eh, legado de Almeida, como puede escuchar los, los pitidos de los coches, que no se puede aparcar aquí, no se puede caminar, porque cada vez hay más tráfico en Madrid, como pueden ustedes escuchar esos pitidos de esos vehículos privados que intentan acceder al centro de Madrid y que cada vez son más y más contaminantes. Hay que tener en cuenta el tratado reciente de medio, eh, medio ambiente realizado por el Comité co, eh, Privado de... En el cual pudieron observar cómo. Si no te rías, tío. En el cual pudieron ustedes observar cómo se debatió el problema actual de ciudades grandes como madrid barcelona o cataluña muchas gracias hola muy buenos a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y creo que vamos a preparar la fiesta más grande que se ha preparado en youtube jorge cremades tiembla la dollar party una mierda ahora nos recogerán en limosina justo aquí al lado y es que la vamos a liar pardísima tenemos una piscina llena de gelatina y tiene que ser una pasada vosotros también estáis invitadas en las stories os, os pongo aquí el instagram y os podéis seguir, la verdad es que ya casi llegamos a, los, a un millón de suscriptores y es que es una pasada que solo un año, alguien que ni siquiera ha tenido que pasar por la universidad, pues tengamos tanto, tantos y tantos seguidores mi cuenta bancaria es que sube por las nubes y creo que esto es una pasada, la gente tendría que dejar esos trabajos que lo único que hacen es darle estrés y más estrés y pasarse a ser youtubers porque es que esto es muy fácil, lo único que tienes que hacer es mucho el gilipollas, pero bueno, da igual. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y conectamos ya en el palacio que nos hemos alquilado. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos encontramos en pleno centro de Viena, al lado de la ópera, la cual fue construida en el siglo XVIII y hemos venido hasta aquí por un viaje europeo por Las Maldivas. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar un poquito aquí más de la historia de la ciudad de Viena, en la que nos encontramos y podremos observar eh, edificios tan míticos como el tranvía vienes, eh, el café central o incluso eh, la Puerta del Sol, aquí, en Gran Vía. Bueno, aquí en Gran Vía no, no, ¿no? Vía, ¿no? Liado, en Viena. Vale, vale, me he liado. Pero... Bueno, pues nos encontramos hoy en centro de Viena, en la ópera de Viena y vamos a, hasta aquí para descubrir los misterios de esta gran ópera de la ciudad vienesa y vamos a encontrar eh, este edificio que fue construido en el siglo XVIII por los árabes los cuales lo construyeron piedra a piedra desde Egipto y que no pintaban mucho ahí los árabes, por supuesto pero fue traído hasta aquí y en un jet privado y como podéis observar, esta ópera vienesa eh, pues está aquí, en pleno centro de Viena, como tiene sentido. No va a estar pues en A ver, a claro. ver. Bueno, pues después de tanto viaje por Europa, hoy nos encontramos en la playa de Valencia, a 40 grados en la sombra, como podéis observar, aquí en pleno césped de la Malagueta, en pleno Valencia. Y bueno, pues esto es la verdad maravilloso, eh, hemos visto ya el mar, se ve allá a lo lejos el mar, eh, ahora no lo podemos enfocar porque hay mucho sol, pero eh, estaría allá a lo lejos, muchísima gente en la playa, en la costa, por todos estos lados de aquí, y la verdad es que hace un día perfecto para tomar algo en la playa de la Malagueta, aquí en Valencia, y poder disfrutar de estas vistas tan maravillosas que nos ofrece el Mediterráneo. Hola, muy buenas a todos, siguiendo con este viaje tan fantástico que estamos haciendo por Roma. Hoy hemos venido, nos hemos acercado aquí a la fontana de Trevi y como es bastante típico, lo que hay que tirar es una moneda. La verdad es que el partner no me da para más, así que tiraré un céntimo y espero que eso me dé la suficiente suerte para llegar a un millón de suscriptores, porque la verdad es que... Como no encuentre un trabajo, el único trabajo que puedo conseguir es que con YouTuber y con mi Patreon pues lleguemos a ese 1000 euros al mes. Así que nada, tiraré el céntimo y con eso pues pediré ese millón de suscriptores que necesito. Venga, nos vamos a ello. Espero que haya caído en el agua porque si no, como dicen, en la fontana de Trevi no te da ninguna suerte. Y bueno, pues nada, espero que estéis pasando muy bien vuestro fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! <risas> no, no, no. Vale. <risas> vale, vale, vale. Venga, bueno, pues vamos allá. Muy buenas a todos, hoy nos encontramos en el corazón del Vaticano en Roma Tenemos aquí a nuestras espaldas el Vaticano Y pues ahora en unos momentos asomará el Papa desde aquí, desde ese balcón papal En la que la Iglesia de Roma saldrá y nos, nos señalará a nosotros los elegidos aquí en la ciudad del Vaticano Para grabar ese edad discurso de nuestro Papa Francisco IV eh, Aquí también tenemos eh, la ciudad del Vaticano a nuestra espalda Podemos observar como podemos ver muchas imágenes, mucha gente dentro de la ciudad y sin embargo pues no podemos pasar ya que es una zona de área restringida así que tenemos que conformarnos con estar aquí y esperar a nuestro señor papa el señor Francisco que dará su discurso desde ese balcón así que hasta entonces aquí seguiremos informando hasta ahora bueno pues estamos aquí en la ciudad del Vaticano hemos regresado de nuevo de nuestro viaje europeo y nos vamos a encontrar ahora mismo con la gente que quiere entrar al Vaticano a tener una audiencia con el Papa. Eh, toda esta gente que se situaría en esta cola desea tener una audiencia con el Papa y bueno pues yo creo que es una cosa importante, interesante ¿no? ya que nos encontramos en Roma y desde ese balcón es donde se asoma el Papa por todos los días y bueno pues la verdad es que es algo interesante de ver ¿no? Cómo puede ver ese Papa por aquí así que vamos a ver... <risa> vamos a ver... eso, <risa> vamos a ver cómo podemos intentar conseguir esa audiencia con el papa y si esperamos en esta cola de aquí pues yo creo que al final pues lo podremos conseguir sin lugar a dudas porque bueno no es una cosa muy fácil de hacer pero bueno eh, al final pues eh, se consigue ¿no? es decir eh, poco a poco mira, va llegando nueva gente añadiéndose a la cola para el papa y bueno pues la verdad es que es interesante ¿no? a ver, conseguir un autógrafo de su majestad